Bien, una vez que tenemos desmontado por completo nuestro cubo, tenemos que coger el núcleo del cubo y el lubricante que vayamos a usar. En este caso vamos a usar lubricante Calvins. Y lo que tenemos que hacer es pinzar con dos dedos eh, una de las piezas centrales para poder ver el, el tornillo. Se ve un trocito pequeñito. Ahí es donde tenemos que aplicar una gota con mucho cuidado de eh, lubricante en esa zona y en todas las demás. Como digo, hay que tener bastante cuidado porque hay que echar muy poco lubricante. Es necesario una cantidad muy pequeña de lubricante. El siguiente paso a realizar es montar una de las caras del cubo a la vez que vamos lubricando las piezas. Tenemos que elegir una de las caras. Con uno de los centros, por ejemplo, en este caso el centro amarillo, la cara amarilla irá debajo, que es la que vamos a montar. Cogemos una de las aristas que vaya a ir en esa cara, por ejemplo, aquí tenemos la naranja y amarilla. Aplicamos una pequeña cantidad de lubricante en esta zona, que la tenemos aquí de color blanco, que irá en el interior del cubo, y en esta otra zona, muy poca cantidad... y con cuidado de no tocar demasiado para luego no manchar el cubo nos vamos a la posición a la que debería ir que es a la amarilla y a la naranja tenemos que decir que el cubo hay que montarlo resuelto ya que no todas las configuraciones de colores se pueden resolver después así que hay que tener la precaución de montarlo resuelto lo que tenemos que hacer es enganchar la pieza entre, las dos, entre los dos centros. Lo tenemos aquí puesto. Esto girando una de las piezas centrales es fácil de, de realizar. A continuación tenemos que coger una esquina que vaya o bien aquí o bien aquí. Es decir, la naranja azul amarilla o la verde naranja amarilla. Cogemos una de ellas, aquí la tenemos, aplicamos una pequeña cantidad de lubricante en una de las caras, podemos aplicarla en las tres caras, en esta, en esta y en esta de aquí, pero para no tener exceso de lubricante después, y ya que el lubricante se va a repartir homogéneamente en el cubo cuando ya esté montado, pues con una de las caras es suficiente. Lo podemos meter desde arriba la, la, la esquina en cuestión, con cuidado de que lo montado anteriormente no se desmonte. Si vemos que no entra, girando un poco. Y la colocamos en su posición correcta. Y ya la tenemos colocada. A continuación tenemos que ir a por la siguiente arista. Que es la amarilla azul. que la tenemos. De nuevo aplicamos o en una de las caras. O en las dos. Pero muy poca cantidad. ¿De acuerdo? Tenemos que colocar la siguiente arista. De una forma similar a como, hicimos, como colocamos la, la primera arista, la situamos en su posición. Y así, con la siguiente esquina, con la siguiente arista, con la siguiente esquina y con la siguiente arista, y finalmente con la, la esquina que completa la cara, pues la parte inferior del cubo ya queda montada por completo. Una vez que tenemos montada la capa inferior, tenemos que montar la capa intermedia. Para ello tenemos que colocar las cuatro aristas que van en esa posición, que en este caso no contendrán el blanco porque el blanco lo estamos dejando para la capa superior. Tenemos que poner una pequeña gota de lubricante en estas caras blancas que tenemos aquí, que quedarán en el interior del cubo. Así, al colocar las aristas, no nos mancharemos posteriormente al, eh, al montar la capa superior. Una vez que está lubricada esa zona, desde arriba se colocan las aristas. Con cuidado de no deshacer la capa inferior. Y ya tenemos dos de las tres capas del cubo montadas. Para montar la última capa podemos dejar el cubo tal y como lo hemos dejado antes o bien quitar una de las aristas de la capa intermedia ya que por este hueco que hemos dejado vamos a facilitar la entrada de todas las piezas de la capa superior. Lubricamos en toda esta zona que tenemos aquí con muy poco lubricante, una gota muy pequeña y una vez que está toda esa zona lubricada vamos buscando aristas y esquinas y las vamos colocando en su orden correcto y las vamos colocando en su sitio conforme vamos metiendo las piezas en la capa superior las vamos colocando hay que utilizar este hueco que hemos dejado y girar una vez que hemos metido la pieza girar lo que ya tenemos montado para dejar espacio a la siguiente pieza que vamos a colocar. En este caso, la esquina de colores rojo, blanco y verde. Utilizando el hueco que tenemos, metemos la pieza y giramos. Una vez que hemos llegado a este punto, en el que queda por colocar la lista de la capa intermedia que quitamos al principio y una esquina y una arista de la capa superior que sean adyacentes lo que primero tenemos que colocar dejando el hueco correspondiente es la arista de la capa intermedia y una vez que está colocada tenemos que colocar la esquina de la capa superior que nos queda por colocar que no entra con mucho problema y finalmente la arista final esta sí que hay que realizar un poco de presión e incluso con un poco de torsión, torciendo un poco la pieza, se coloca perfectamente. Y ya tenemos el cubo montado, lubricado y aunque no hemos colocado lubricante en todas las zonas blancas interiores de las piezas, como al utilizarlo, al moverlo, al deshacerlo y al volverlo a armar, eh, el lubricante se va a, a repartir por todo el interior del cubo, no hay ningún problema. Y así es como podemos lubricar nuestro cubo.